Estas son mis películas favoritas del 2022 hasta ahora. Una película que parece estar inspirada en los memes de Nicolas Cage, el peso del talento logra ser sorpresivamente muy entretenida, me divertí más de lo esperado y creo que Cage también. Una historia simple pero muy divertida, Thor, Love and Thunder, tiene el mismo tono de Ragnarok pero multiplicado por mil. Muchos chistes tontos, una gran banda sonora, rockera, es colorida, ruidosa, llena de acción y sorprendentemente algo emotiva. Ambiciosa y francamente absurda, todo en todas partes al mismo tiempo es un verdadero multiverso de la locura lleno de acción, caos y algunas risas. Más allá de las peleas y la creatividad y a veces ridiculez de ciertos universos, lo que más me gustó fue lo emotiva que es. Gran mensaje y muy bien ejecutado. Un misterio sobre un asesino similar a Seven o Zodiac, pero con el caballero de la noche liderando la investigación. The Batman es un placer. Oscura pero visualmente hermosa, con una gran trama y un muy buen villano, es de las mejores películas que se han hecho del personaje, disponible en HBO Max. Top Gun Maverick es entretenimiento puro, es la razón por la cual muchos van al cine, acción que te pone al borde del asiento, nostalgia, una que otra lágrima y escenas que logran hacerte celebrar como si el triunfo fuera tuyo. Maverick es la película que más he disfrutado en cine este año. ¿Cuál es tu película favorita en lo que va del año? Comenten.